Para que tu maquillaje quede más bonito, tienes que aprender la técnica llamada paciencia. Hey, bienvenidos a ClassyMess. En este video simplemente quiero compartir con ustedes las cositas que hago para que el maquillaje se me vea más vibrante, y más intenso. Cuando yo lo quiero así, no es obligatorio. Así que vamos de inmediato a este video. Pero suscríbete ahora mismo y dale like al video para que no se te olvide luego. No se fijen en mis cejas, no he terminado. Tengo la impresión de que me estoy poniendo labial en la cara. Ok señores, ya me hice la cara, estoy muy conforme con mi cara, y ahora vámonos a los ojos. Yo no me dejé los párpados así con la piel sin nada, que sería lo número uno peor que puedes hacer, no ponerte absolutamente nada en los párpados e irte de una vez con la sombra, pero yo sí me puse base. Por lo tanto, los dos lados están un poquito preparados, pero lo primero que voy a hacer mal es que del lado voy a tomar este lado para hacer todo mal y es que voy a tomar un poquito de polvo y voy a fijar mi párpado con polvo antes de comenzar a maquillarme es algo que muchas youtubers recomiendan hacer que muchas youtubers hacen como lo normal y lo que es correcto yo no estoy diciendo que sea mal Sino que como verán, esto no va a ayudar a que la sombra quede más intensa. Pero sí que esto logra que las sombras se difuminen más fácilmente. Eso sí. Pero del otro lado, del lado que quiero hacer más intenso, me voy a poner un poquito de un concealer bien clarito, bastante blanco. La siguiente cosa que yo hago cuando quiero que mis sombras queden súper intensas es que en vez de difuminar este concealer del párpado con una esponja yo tomo una brochita y con paciencia doy muchos toquecitos hasta que yo la pueda difuminar un poco pero que quede una capa de concealer bastante intensa o gruesa cuando termine secándose Va a quedar así más blanco todo que si yo hubiese usado una esponjita. No solamente para que una sombra quede intensa, sino en general para que tu maquillaje quede más bonito. Tienes que aprender la técnica llamada paciencia. Algo que yo hacía siempre antes era comenzar con un tono de transición, un tono que vaya con el maquillaje que yo me quiero hacer, pero que sea más o menos del mismo tono de mi piel para empezar a difuminar todo suavemente y yo tomaba una brocha flojita un, vamos a tomar por ejemplo este marrón color piel de aquí y yo me lo ponía aquí arriba en la parte alta de mi párpado yo lo hago todavía, no se confundan yo hago esto mucho, mucho, mucho todavía quizá la mayor parte de las veces pero esta no es la forma con la que las sombras me van a quedar más intensas. Lo siguiente que yo hacía era tomar un tono más oscurito, por ejemplo, este marrón de aquí, e irme a la cuenca y difuminar estos dos tonos aquí más suavemente. Obviamente, esta técnica hace que las sombras sean mucho más fáciles de, de difuminar. Y como ven, miren qué bonito queda. Y esta es una paleta que tiene mucha pigmentación. Lo cual también es algo bueno cuando quieres que, la, que el maquillaje te quede bien intenso. Aquí está. Está muy bonito. Muy bonito. Voy a quitarme estas arruguitas de aquí que se me ha estado secando el concealer. Doy un par de toquecitos de nuevo. Y lo que yo voy a hacer ahora y lo que hago cuando quiero que me quede súper súper intensa es que tomo... Primero el tono más oscuro y lo tomo con una brocha que no sea tan flojita, una brocha más densa, más compacta. Entonces yo voy a tomar el tono más oscuro primero y me voy a la cuenca y la marco bien intensamente. Tengo que ir varias veces a tomar sombra y volver varias veces. La primera vez que, que te pongas la brocha ahí no se va a ver tan bonito. Cuando vuelvas y pongas más se va a ir intensificando y se va a ver mejor y mejor. Es el mismo tono que yo usé aquí en la cuenca, no se confundan. La misma sombra. Una vez yo haya aplicado una gran cantidad de la sombra marrón ahí, yo voy a, al tono que usé aquí primero, al tono de transición. Y aquí sí, con una brocha más flojita, pero una brocha más flojita que no sea demasiado flojita como esta que usé de este lado. Y voy al tono que usé como transición de este lado, el mismo tono. Es más difícil así de trabajar, de difuminar, pero va a quedar más intenso. La verdad es que me gusta más como se ve de este lado. Por todo el párpado móvil. Otra capita para no ser injustos. Y yo lo que hago de este lado ahora es que tomo otra vez el concealer blanco. Y me pongo un poquito por aquí. Yo no me voy a hacer un cut crease, pero quiero humedecerme el párpado móvil bastante. Con el concealer. Y ahí encima es que yo me voy a poner esta sombra que me puse de este lado con una brocha. Yo me lo voy a poner la primera capita con un dedo porque ahí queda más pigmento depositado que con una brocha Y la otra cosa es que si vas a usar una brocha, en vez de usar una brocha tan flojita como yo usé de este lado, deberías usar una brocha más densa Miren qué diferencia con el dedo Ahora me voy a oscurecer esta esquinita con el primer marrón oscuro que usamos Así Solamente así un poquito de oscuridad. Y de este lado con una brocha que sea menos floja, una brochita más densita. Así. Yo considero este tutorial un tutorial fallido porque el lado mal me quedó más bonito, pero sí que pueden notar que la intensidad de las sombras sí es mayor de este lado. Parece que hoy no era mi día así de maquillarme. Les prometo este video otro día mejor con otros colores y un día que yo me sienta mejor y menos cansada, son las 7 y pico de la noche. Pero sí que, aunque a mí no me haya quedado muy bonito, podemos usar estos truquitos porque sí que eh, funciona. El hecho de no ponerte el polvo, sino directamente la sombra en el párpado, te va a ayudar a que te quede más intensa. Siempre usar concealer debajo de cada capa de sombra. Un concealer así, un corrector bien blanquito. Te va a ayudar a que se, se vea más intensa, se fije más. Usar dedo usar usar brochitas más densas menos flojitas te van a ayudar si quieres que de verdad se vea pff, el maquillaje hazlo así pero este lado no se ve para nada mal se ve mejor que este y en un próximo tutorial yo les voy a mostrar que si sí puedo realmente esta técnica que traté de hacer de este lado la he usado en otros videos. últimamente por ejemplo este que hice con verde y morado me quedó chulísimo ese maquillaje y fue así pero hoy no fue mi día así que <risa> espero que hayas soportado este vídeo y si es así regálame un like de consolación suscríbete a Clásimes. quédate viendo este otro video que te dejo por aquí que está mejor que el de hoy así que te veo en el próximo Tchau.